hola cómo están bueno acá les voy a mostrar cómo desde la dirección de inclusión discapacidad y derechos humanos en nuestro propio canal de youtube podemos editar el subtitulado de nuestros videos. bien lo que sí debemos tener en cuenta es que la única manera de poder editar un video con subtitulado automático es que tengamos nuestro propio canal de youtube Sí, así que recomiendo que lo puedan generar, bien entonces si tenemos en cuenta toda la pantalla y nos vamos al margen derecho arriba, está el icono en este caso de la dirección hacemos clic ahí sale discapacidad o NPE o sea nuestra dirección de correo electrónico y demás y dentro de este desplegable hay opciones yo la manera que tengo para poder este, editar, se hace a través de lo que dice esta tercera opción, que es YouTube Studio. Pero, para poder llegar a ese paso, primero, básicamente, tengo que subir el video que quiero editar. Entonces, antes de hacer ese paso, primero voy a este icono que dice crear, que es una camarita con el signo más. Hacemos clic ahí y dice subir video. Voy a elegir un video que yo había armado especialmente para esta muestra. Selecciono archivo. Lo tengo dentro de descarga y acá aparece video prueba subtitulado. Clic en abrir. Y acá ya está subiendo. Bien. Acá nos muestra en tiempo real cuál es el proceso del video. Acá tengo el paso a paso del avance. Dice el detalle, elementos de video, comprobaciones, visibilidad. El detalle del título. En la descripción yo puedo poner la información que sea pertinente y que pueda ser útil. Entonces lo que podemos colocar es... Pongo, en este caso, tuto y destinado a equipos docentes para que puedan subtitular sus propios propias producciones académicas. Bien, acá ya subió el video, hace preguntas si es contenido creado para niños o no, directamente a veces no hay que darle mucha importancia, pero por lo general en este caso es, no, no es contenido para niños, pero tampoco sabemos que tiene nada raro, entonces igualmente le damos siguiente. Acá aparecen nuestras opciones. No me interesa ninguna, así que doy siguiente Derecho de autor, ellos no encontraron ningún problema Entonces puedo continuar porque no puse ninguna música adicional Porque no tiene ningún tipo de imagen que ya está registrada Entonces no hay problema, entonces puedo continuar Y acá me dan esas opciones que es privado, oculto o público Siempre yo recomiendo en principio dejarlo oculto o privado hasta que el equipo del ok y se puede compartir también de esa manera que no esté público que puede ser oculto o privado a través del link uno puede compartir el vídeo finalizado igual se mantiene la privacidad del equipo docente como de la cátedra con cualquiera de los estudiantes que estén cursando esa materia entonces en este caso pongo oculto y lo pongo guardar bien cierro perfecto ahora acá dentro del contenido del canal yo tengo en el margen izquierdo panel de control contenido listas estadísticas comentarios subtítulos bien voy a subtítulos y dentro de estos de este espacio me Da un listado de videos. Yo elijo el primero, que es el video prueba. Y acá dice que idioma, que fue modificado a tal fecha, título y descripción y subtítulo añadir. Coloco añadir y tengo opciones. Subir archivo, que eso se refiere cuando yo tenga un archivo. Eh, en Word, por ejemplo, lo adjunto y de esa manera eh, se sincroniza automáticamente. Sincronización automática que es, no tengo ningún archivo, pero bueno, permito que el lector de audio de YouTube lo tome y lo transcriba. O escribir manualmente, que debo estar al lado del video en forma manual y al mismo tiempo que se realiza el video. Yo elijo la segunda opción. Que es sincrónica, es eh, sincronización automática. Bien. Y directamente pongo publicar. Acá dice. Se han guardado los cambios. Y es posible que demore unas horas. Bien. Eso ya tenemos el primer paso hecho. Que es Subir como toda la clase completa o el video completo, a un modo general de la información, ¿sí? Ahora, por ejemplo, acá dice generando tiempos, editar y demás. Puede ser que esto demore, pero yo voy a averiguar ahora a ver si ya está editado. Y acá, como ven, bien, acá están viendo que ya está tomado por YouTube el subtitulado. Entonces, yo sobre esta información ya puedo reescribir arriba, ¿sí? Y darle, por ejemplo, en este caso, Hola, ¿cómo están? Lo puedo hacer más prolijo y terminarlo como signo de pregunta este video vamos a utilizarlo para poder entonces vamos a poner la puntuación este video vamos a utilizarlo para poder ver Entonces acá puedo utilizar el punto seguido. Bien. Y poder editar. Por lo general, en el caso de artes, es muy común que sugiera un subtitulado. Eh, inadecuado al momento de hacer menciones a autores, a corrientes artísticas a palabras que no son propias este, en el idioma, digamos, español latino ¿sí? entonces seguramente hay que entrar al espacio este para poder editar acá yo bueno hice dos cambios básicos para que simplemente puedan ver eso, pongo publicar Y ahora vamos a ver cómo quedó el video, si es que me permite verlo. Perdón, acá. Hola, ¿cómo están? Eh, este video... Ven, acá estoy mostrando y ya está con la letra mayúscula, está con la puntuación, con la pregunta... Así que el cambio ya se generó. Como ven, esto es muy sencillo, es rápido y tiene buen resultado. Por eso recomiendo que se pueda generar un propio canal de YouTube, cada una de las cátedras, para poder mejorar el sistema de subtitulado. Bueno, espero que les haya interesado y seguimos en contacto. Gracias. Al ser de manera automática, no respeta.